Una vez corregido todo el trabajo del audio, ahora lo ordenaremos para que se escuche en dos canales y finalmente lo exportaremos. Te vas a dirigir a la opción donde dice editar y lo vamos a poner extraer canales en archivos mono. Es decir, se va a generar canal izquierdo y canal derecho. Damos un clic aquí para que veas el derecho o doble clic aquí para que alcances a ver el izquierdo. Y ahí lo tenemos. Y aquí tenemos el archivo original. Ahora vamos a crear un archivo original de multitrack sesión, comando N, en navegar, vamos a elegir donde dice audios, la carpetita, seleccionamos y aquí un nombre le pondremos por ejemplo abejas final, muy bien, siempre con la extensión final por favor, eso es muy importante, lo que dice en sample rate y en la profundidad de bit y el master en estéreo lo vamos a dejar ahí dando clic en ok, ¿Qué lo vamos a hacer en este momento? Mira, como capturamos el audio desde el canal izquierdo, clic y arrastramos aquí al principal, y ahora elegimos la opción que dice el archivo WAV, el original, y lo arrastramos acá. En este momento tenemos canal izquierdo y canal derecho. Ahora, tranquilamente vamos a exportar toda esta producción. Exportar, multitrack sesión, sesión entera... Otra vez la vamos a dejar ahí mismo, donde colocamos el archivito de los audios, pero ahora se va a guardar como mp3. Damos clic en guardar y siempre nos va a guardar cuando elegimos esta opción con mixdown.mp3. A mí personalmente me gusta esto porque sé que es el archivo final totalmente trabajado. Damos clic en ok. Vamos a esperar que se exporte. Para terminar ya esta sesión, simplemente vamos a guardar este archivo, porque obviamente tenemos que guardarlo. Como un archivo de respaldo, vamos a dar clic en sí. Otra vez se va a guardar dentro de nuestro archivito, que tenemos que ponerlo acá, para que se nos guarde todo en una misma carpeta, es importante, ya, ya sabes por qué. Y vamos a poner aquí, audio abeja, eh, Adobe Audition. Damos clic en OK. Este flujo de trabajo es el que recomiendo siempre y en el que hago todos mis videos tutoriales.